Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva transmisión de Cafecito Inclusivo a través del Facebook del Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva, el CENAREC. Gracias a usted que nos acompaña esta mañana, hoy jueves 27 de mayo de este 2021. Nos acompaña esta mañana Bayana Zúñiga, en interpretación del ESCO, nuestra compañera Carla Castillo, Asesora Nacional de Educación Especial del CENAREC. Y también nos acompañan eh, nuestros compañeros del Departamento de Investigación, María de los Ángeles Calderón, mejor conocida como Marielitos, y don Rafael Martínez y Alvarado. Buenos días, compañeros, ¿cómo están? Están con los micrófonos apagados, compañeros, si no me equivoco, don Rafael y Marielos. Un gusto saludarte, Eduardo. Muy buenos días a todos y gracias a los que nos están nos están viendo. Saludos a ustedes, compañeros. Gracias, sí. Antes de continuar, eh, pues bueno, esta semana, el sábado específicamente, se celebra el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, también en conmemoración del aniversario de la promulgación de la Ley 7600. La ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y pues eh, en una alianza con la municipalidad de heredia eh, en este municipio eh, se han desarrollado varias actividades y que eh, nosotros las vamos a estar eh, retransmitiendo el día de ayer tuvimos una charla muy, muy productiva muy bonita sobre habilidades para la vida y eh, hoy continúan varias actividades, pero sobre todo quisiera que le pusiéramos atención a las que se celebrarán el día de mañana y el sábado propiamente. Entonces, muy rápidamente quiero hacer un repaso. Mañana, a partir de las 5:30 y 30 de la tarde, tenemos una charla sobre derechos humanos e inclusión. Esto es a través del Facebook de la Municipalidad de Heredia. Ahora les vamos a estar pasando el link. Igual toda esta información ya está publicada desde ayer en nuestro, en nuestro perfil de Facebook. A las 6:30 y 30 hay una presentación muy linda. Es una presentación de baile folclórico a cargo del grupo Inclusivo Renacer. Para que no se la pierdan. Créanme que esto va a estar lindísimo. Y para el sábado 29 propiamente tenemos a las 10 de la mañana. Esto es muy bonito sobre todo para aquellas familias que tienen... Y eh, Carlita sabe muchísimo de esto y un Rafa también, eh, chicos y chicas dentro del trastorno del espectro del autismo y con algún tema ahí sensorial, a las 10 vamos a estar trabajando en un taller de construcción de cajas y masas sensoriales. Entonces hay una serie de materiales que proponen ahí las, las, las personas que van a estar a cargo, en este caso es una psicopedagoga y educadora especial, señora Iliana Solano, entonces ahí publicamos... En, en, en el afiche propiamente de la actividad de mañana cuáles son los materiales para, para trabajar esto, a las 2 de la tarde tenemos un taller de títeres muy lindo también para la elaboración de títeres y a las 4 de la tarde un taller de música, todas esta, para todas estas actividades los, las personas que, las están, eh, que van a estar como facilitadoras proponen una serie de materiales para utilizar entonces ahí está justamente muchísimas gracias a nuestro compañero Marco Está, está en todas, está pellizcadísimo. Ahí, este, ahí tenemos publicados cuáles son los, los materiales que ellos, que ellos este, proponen para que tengamos y aprovechemos estos talleres. Como les dije, toda esa información se encuentra ya publicada en nuestro Facebook. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar al tema que nos atañe esta mañana. Un vistazo a la cultura de la comunidad sorda y la gramática del Lesco. Bueno, lo que vamos a hacer es hablar de el documento de divulgación de, este, de esta investigación y por eso es que esta mañana tenemos a nuestros compañeros justamente del Departamento de Investigación. Este es un, eh, un trabajo culminó en la creación de un folleto súper bonito, súper útil, que ya está disponible en nuestra página web para la descarga. También lo publicamos ya en nuestro Facebook Facebook para que usted lo descargue. Pero hoy quisimos que nos acompañaran eh, don Rafa y Marielitos para que nos expliquen un poco sobre el producto en sí. Eh, no sin antes, tal vez compañeros, que hiciéramos un repasito muy rápido de qué es lo que hace el departamento de investigación, pues para que nosotros, eh, las personas que nos acompañan esta mañana, pues también tengan una noción de, de las funciones de esa área específica dentro del Cenarec. Bueno, muy buenos días a todos. Para comentarles un poquito del trabajo de investigación del Cenarec. Bueno, desde el decreto ejecutivo en el año 2002 de la creación del Cenarec, pues se vienen, eh, se, se anotó una serie de áreas de trabajo en el Cenarec y una de ellas es el Departamento de Investigación. ¿Cuál es nuestro trabajo? Pues, como la palabra lo dice, investigar. Pero específicamente sobre el tema de eh, discapacidad e ed ed educación inclusiva, ¿verdad? Entonces, bueno, a lo largo de los años ya tenemos 19 años, bendito Dios, de estar en... de estar el Cenarec existiendo. Entonces, pues, han habido bastantes cambios en, en el Departamento de Investigación. Equipos, ¿verdad? Una persona está, luego viene otra y todo. Pues resulta que yo soy uno de los miembros más nuevos, por decirlo así, del cenaré -E y propiamente del área de investigación. Yo entré al año pasado en el 2020, pero en el, el equipo de investigación, eh, una persona que estaba, pues se trasladaron, otra compañera se pensionó. Entonces llego yo, nuevita, ¿verdad? Y me toca pues empezar a asumir y conocer un poquito más del trabajo que se venía realizando para darle continuidad, aquí es donde entra este producto ¿verdad? que ya hoy, hoy les vamos a presentar, porque eh, con la pandemia también nos tocó o sea, acomodarnos porque el trabajo de investigación era mucho de campo, se iban a las direcciones regionales, a las escuelas, a entrevistar a los participantes, etcétera, pero con esto de la pandemia pues todo tuvo que migrar a la virtualidad, y muchas de las cosas que ya estaban planeadas, que era hacer visitas a las escuelas, etcétera pues hubo que, ¿verdad?, buscar algún, buscar otro tipo de forma para recolectar la información y seguir adelante con, con las investigaciones que habían que habían en proceso, ¿verdad? Eh, cambios van, cambios vienen, entra una persona en investigación, pues luego va otra, ¿verdad? Y entonces ahí, ahí ya nos vamos, nos vamos acomodando en este proceso del de nuevo cambio, ¿verdad? Con todo lo que es la pandemia, la virtualidad y el nuevo equipo de investigación. Entonces sí hacer un énfasis muy importante que hoy por hoy es un nuevo equipo de investigación. Todo este trabajo de la Alesco, que ahorita les vamos a comentar un poquito de la página, el diccionario, el folleto, la impresión del folleto físico en sí, fue un equipo anterior que ya los compañeros, como les digo, por cuestiones externas, eh, no están. Entonces, pues ahora la línea de investigación en la que estamos trabajando, ahora pues se culmina un paso que es la presentación de este documento, también estamos trabajando lo que han sido las expectativas de capacitación del 2020. Se trabajó con los docentes que el año pasado matricularon los cursos de capacitación que se dan en el SENARE para ver qué expectativas tenían, qué temática les interesaba. Como para siempre, esta oferta que se presenta, pues que siempre esté en concordancia con lo que los usuarios desean. Entonces, pues ahí estamos trabajando en esa investigación. También estamos ya casi, eh, va finalizando la investigación de los productos de apoyo de alta gama, que son eh, los que, ¿verdad? Los, los que el Senare... El eh, el CENAREC, digamos, tramita, bueno, ahí, ahí tal vez Carlita nos, nos ayuda con esto, ¿verdad? Que es, o sea, que los papás llegan y les dan la asesoría técnica, los asesores, las compañeras de sedes también. Entonces, se les da ciertos productos de apoyo que no es que el CENAREC exactamente se los da, sino que tramita cuál es el, el producto de apoyo que necesitan. Entonces, con esos productos de apoyo que, se les, que en algún momento ya los estudiantes tuvieron, pues hay que darles un seguimiento a ver qué, eh, o sea, cómo, cómo ha sido esa funcionalidad. Y entonces, la novedad de esta investigación que está en curso es ver ese producto de apoyo, cómo funcionó en la virtualidad porque sabemos todos bien que la educación el año pasado cambió completamente, ya los estudiantes no van a las aulas, entonces ver ese producto de apoyo, cómo funcionó con este, este nuevo tipo de educación que es que migró a la virtualidad, y en este año 2021, pues es la educación combinada. Y también estamos trabajando en un tema muy bonito, un trabajo muy lindo, que es la monografía del escenario. Como les dije hace un rato, ya llevamos 19 años que existe el Cenare, entonces se está haciendo un trabajo de investigación muy interesante para ver cuál ha sido la evolución, la evolución que ha tenido el Cenare, cómo fue que inició y todos los cambios que se han venido dando a lo largo de los años, para que posiblemente eh, ya el otro año ya vamos a estar haciendo una presentación, puede ser también en un cafecito inclusivo, para enseñarles ese otro producto ya que, que la idea es que todos lo puedan accesar para conocer en sí cómo fue que inició el Senaret, toda la evolución y los aportes que ha hecho a la educación inclusiva, que pues, pues hoy, hoy, por hoy, hoy por hoy es lo que estamos trabajando. Entonces eso sería como a grosso modo eh, la línea de trabajo que ha tenido el Departamento de Investigación y como les digo, pues ahorita ya vamos a entrar en materia para conversar eh, más sobre este este producto, ¿verdad? El, el documentito físico que ahorita les enseñamos y que también ya está en digital. Claro, por aquí Alejo Maña nos dice que muy bonito que ya lo, que lo estuvo viendo bien y que está muy bonito. Y ella pregunta por los cursos de Lesco, sí. Bueno, ahí Pamela ya nos, nos ayuda con las respuestas en, en, en el Facebook. Don Rafa, ¿de dónde nace la necesidad o la idea de crear este producto, este folleto? Eh, ahí estoy. Sí, Eduardo. Para poder entender de dónde sale este material, este fueller, es un poquito. Es necesario remontarse varios años atrás con eh, una investigación eh, planteada desde el Cenarec y en la cual participaron eh, quien, quienes la realizaron: son las hordas costerizantes. Hubo investigadores, eh, cinco personas. Eh, voy a, a mencionar sus nombres eh, eh, Cristian Ramírez Víctor Hugo Delgado, Carlos Gutiérrez Virya Castillo e Irene Cohen ellos eh, fueron quienes se, se, eh, ustedes eh, decir el, el, el sitio en donde está precisamente la página www.senarec-lesco.org eh, ahí van a encontrar los resultados o lo que son los productos de investigación que ellos realizan Ahí va, esa investigación se tituló eh, eh, Descripción General Básica de la Lengua de Señas Costarricense. Eso únicamente lo eran las personas, necesitaban el acompañamiento precisamente de gente en el área de investigación. Okay. Eh, esta, en esa página se encuentran dos importantes productos: uno es la gramática. Que describe a la, la lengua de señas contra un documento elaborado. Eh, la redacción fue eh, conducida por un lingüista que se trata de la Universidad de Berlín, el señor que fue quien, quien, trabajando con las personas sordas, eh, redacta este, este documento. Eh, básicamente, él se le contrató por la experiencia que ya tenía precisamente en. Eh, orientar o conducir este tipo de estudios de lenguas de señas en otros países. Y el producto que tenemos en, en, ese, en esa página web es el diccionario Lesco. Ambos productos han sido ampliamente utilizados tanto por personas oyentes como por personas sordas. Ahora, eh, eso te estoy hablando que fue un proceso que culminó alrededor del 2015 me parece. Antes, y ahí más o menos en esa época, y precisamente por la interacción que tenemos con, con, con personas sordas eh, cercanas al, al CENAREC, eh, nos cuenta que eh, básicamente el, el mayor uso que le estaban dando era al diccionario, no tanto a la gramática. ¿Por qué? Porque la gramática básicamente está redactada en español. Y no todas las personas sordas este, utilizan el español como segunda lengua. O sea, su lengua materna, su lengua primaria es la lesco, precisamente. Esto presentaba un problema de accesibilidad, precisamente para las personas sordas. Entonces, no era justo que un trabajo que ellos habían desarrollado, de quedar ahí, o sea, y que ellos no pudieran utilizarlo. Entonces, eh, desde el Departamento de Investigación... Nos dimos a la tarea de coordinar un, otra contratación de otras dos personas, investigadoras, sordas también, eh, Virgia Castillo y Maxwell Cruz, quienes a la tarea de desarrollar un total de 29 vídeos exclusivos de la gramática. Son vídeos, obviamente, eh, son vídeos en, en lesco, ¿Ok? Ese es un material eh, dirigido, o sea, elaborado por personas sordas y dirigido a personas sordas. Sobre este material yo no me voy a entrar a referir porque creo que en un segundo cafecito inclusivo sería interesante que tanto Maxwell como Viria sean las personas que nos cuenten la elaboración de esos videos. Ahora, los videos como tal no se entienden eh, si no se acompaña precisamente de por lo menos un resumen, un resumen, de eh, la gramática de la lesco de ahí es de donde sale ese folleto el folleto que se está dando a conocer hoy es apenas un vistazo un resumen muy breve de una gramática que ya está completa colocada ahí en el sitio www.senere-lesco.org ¿Okay? ese es el material que tenemos hoy este, básicamente lo que se está haciendo es divulgando que el material existe eh, este es un material eh, elaborado precisamente por, eh, como les decía, por personas sordas para personas sordas y es, se espera que el, el beneficio sea o sea que ellos sean los principales beneficiarios de ese producto es eh, además un justo reconocimiento al trabajo que, que te decía estos cinco investigadores que eh, iniciaron todo ese proceso este, eh, con la mano de, de Alejandro Oviedo en aquella época doña Patricia vázquez hoy directora ejecutiva este, y Tatiana Navarro eran quienes estaban en el departamento de investigación eh, y bueno realmente eh, podemos hablar incluso de otros productos, otras investigaciones derivadas precisamente de esa investigación, pero eso lo dejamos también para otro capacito inclusivo Hay muchísimo muchísimo tema que sacarle a esto sin duda don Rafa, yo recuerdo si sí, en ese momento cuando estuvieron los compañeros del equipo de, de investigación, eh, virgia y Víctor y, y todos ellos, y, y el señor Oviedo también lo recuerdo por allá, y un trabajo muy intenso de doña Patricia y, y Tati ¿Sí? en ese momento en el, en el departamento de investigación, lo recuerdo muy bien. Eh, y bueno, tal vez hablemos un poquito de cómo se estructura el, el, el folleto, ahí vemos en, en pantalla el, el la portada justamente de este material que como les dije ya está disponible también para que lo descarguen de forma digital e incluso viene con unos enlaces el, el, el material en digital eh, para, que, para que aprovechen el, eh, por ahí Pame ya colocó también el enlace hacia la descarga del, del documento y también hacia el sitio web del Alesco que eh, pues es como una, una ramita de la página web del del Senarec, justamente ahí está, ahí está, Marquito nos está señalando a dónde está el, el, el enlace que nos colocó PAM. Entonces, tal vez adentrémonos un poquito así en la estructura del, del, del material. Bueno, para mostrarles, este es el sí. folleto, esta es la impresión, eh, la impresión física, este es el primer producto, este fue el que, el, el trabajo terminó en el año 2019, la idea era empezar a repartirlo, hacerlo llegar a las personas en el año 2020, pero como la entrega tenía que ser física y sabemos todo lo que sucedió el año pasado, que de, no por el asunto de la, de la pandemia, no, de todo lo, lo que fue la presencialidad, se tuvo que suspender, entonces pues ese trabajo se retoma ahora en el 2021, pero ¿qué sucedió? Que este folleto, si bien es cierto, es un folleto muy lindo, muy bien terminado, muy bien acabado, que viene acompañado de una llave maya con los, con los enlaces, ¿verdad? Entonces, eh, aquí, digamos, en el folleto se, va, se dice, bueno, como anexo, ver video 1. El video 1 está en la llave maya, que es para tenerlo, pues, en la computadora, e ir siguiendo, siguiendo el folleto, dándole lectura e ir viendo los videos. ¿Qué sucedió? Que por un asunto presupuestario la cantidad de folletos era limitada y vimos que era un trabajo tan importante, que había llevado tanto trabajo, y que en realidad debía ser divulgado a toda la comunidad nacional. O sea, tanto para personas sordas como para personas oyentes. Entonces, tenemos el reto, el nuevo equipo de investigadores, ¿cómo hacemos llegar esto? Pues dado que en la pandemia todo migra a la virtualidad, pues se nos encendió como quien dice el foco, que okay, hay que subirlo a la página, a la página del cenareto. Pues, como sabemos, para subir un folleto, pues, hay que hacerle toda la transformación digital, hay que darle las normas de accesibilidad. Los, los videos que estaban en Allá llave Maya, pues, había que ver cómo las personas usuarias podían accesarlo desde la parte digital. Ahí pedimos colaboración a don Eduardo Valenzuela, que nos ayudó mucho con esto de subir a lo, los videos a YouTube, para darle, como quien dice, todas las de ley y que ya las personas pudieran accesarla de manera digital y tener los enlaces. Entonces, bueno, es por hoy. Hoy por hoy ya muchos han visto el folleto. Hemos recibido muy buenos comentarios. Agradecerles a todos por sus palabras tan positivas para el trabajo. Entonces, eh, comentarles, ¿verdad? Que este folleto es un folleto, pues en realidad es un folleto pequeño, pero es muy rico en información. Pues muy rico en información. Yo soy educadora, pero no tengo la especialidad en, en educación especial. Entonces, para mí ha sido súper interesante conocer, conocer todo sobre la lesco, sobre toda la historia. Entonces, yo digo, a como yo estoy muy interesada y he empezado a conocer... Para, para ir ahondando más en la temática, ahí la importancia que este documento llegue a todo, o sea, a nivel nacional y ojalá a nivel internacional. Como sabemos, el cafecito inclusivo lo ven en otros países y nosotros, pues, todos tenemos eh, amigos, compañeros, colegas en otros países, entonces, con el enlace, esto puede ser accesado en cualquier país del mundo. Entonces, bueno, contarles la primera parte del folleto, viene una historia y evolución de la lengua de señas. Ahí se hace un recuento histórico de dónde viene la lengua de señas costarricense. Entonces se hace un recuento de otras personas, ¿verdad? A nivel histórico que han dado a conocer, que se han dado cuenta de la importancia de lo que es el lenguaje de señas. Muy importante para toda la, la comunidad en general, Lesco significa lengua de señas costarricense. Específicamente Lesco es de Costa Rica pues, otros países van a tener, ¿verdad?, su lengua de señas, pero obviamente aplicada, pues, a, a su cultura, a su, a su comunidad. Entonces, esta primera parte habla de la historia y evolución de las señas. Se hace un recuento muy bonito y vienen los videos explicativos como para eh, para ahondar más. Entonces, se nombran, por ejemplo, a Lauren Clerc del año 1785, que fue una persona sorda que empezó a dar, ¿verdad?, mucho énfasis y abrir camino estamos hablando, hablando de 1785 a ir abriendo camino ir abriendo brecha para posteriores personas manuel rodríguez de 1772 Jean una ciudad de 1772 entonces estamos hablando que se hace un recuento muy bonito que es eh, con el video explicativo pues se hace, la persona le va a quedar mucho más claro. Y el video, como ya lo dijeron en un inicio, el video está en Lesco, pero muy importante para los que no manejamos el Lesco, viene con subtítulos en español para que las personas lo puedan y puedan ir siguiendo lo que dicen eh, con el lenguaje de señas, pues puedan ir siguiendo lo, lo que presenta el video. Esa es la parte de la historia a nivel, ¿verdad? Como a decir de la, de la antigüedad, o sea, Tomando en, cuenta, tomando en cuenta otros países. Pero también se empieza a hablar ya lo que es propiamente la lengua de señas costarricense y se empiezan a nombrar personas muy conocidas en la cultura sorda. Por ejemplo, se habla, solo por nombrar algunos, porque estamos hablando que son 29 videos, entonces no podemos hacer un recuento de cada uno de los videos, habla del trabajo de Carlos Gutiérrez, también habla del trabajo de Roberto Castro, que Roberto Castro, pues, es muy conocido a nivel de, del país por la famosa sorbetera de Lolo Mora, que es la del mercado central, la del mercado central donde iban muchas personas sordas porque él estaba ahí, empezaban a conversar, a socializar. Entonces, pues, Roberto Castro tuvo un gran, tuvo un gran protagonismo, ¿verdad?, en lo que fue la sorbetera de su abuelo. También ahí, se perdón, ahí Marco nos está enseñando justamente todos los videos estos que estás mencionando, los 29 videos que están ahí cargados en, en el, el canal de YouTube del Senarec, Todos en, en Lesco, evidentemente, y también tienen eh, su subtitulado y también tienen eh, alguna locución ahí adicional. Don Rafa nos hace por aquí, perdón que te interrumpa, es algo muy... Una, una anotación muy importante, claro. El folleto es básicamente un resumen de el, el, del contenido que tiene la, la página web y, es, y, que si usted, y que si la persona quiere profundizar más en todo esto, pues evidentemente que visite la, la página web de la Lesco pues para que se empape mucho más de esto. Entonces el, el, el trabajo de este folleto, sí, la, la parte importante y creo que también muy compleja, fue que se logró sintetizar todo ese montón de información en un material, digamos, podríamos decir, de bolsillo. Sí, sí, sí, completamente, completamente de acuerdo. Entonces, sí, bueno, eso también es muy importante eh, decir que en el sitio, está el sitio web de la Lesco, que ahorita les mostramos el link, en el sitio web de la Lesco habla de todo este trabajo de investigación, como ya lo nombró don Rafa, que hubo años atrás con ese equipo de investigadores y dentro del equipo de investigadores habían personas sordas. Ahí inclusive eh, se nombra, ¿verdad? Hay un apartado donde dice todas las personas sordas que participaron en ese, en ese estudio. Ahí está la página con información a nivel general, inclusive es muy importante también señalar que hace alusión, eh, hay link en la página propiamente de la Lesco a otros diccionarios de Lesco de otros países, eh, se hace un recuento de toda la normativa, todas las leyes que han, que han ido habiendo, ¿verdad? entonces ahí esa información ya está actualizada y también las personas que fueron que formaron parte de esas de esas investigaciones. Dentro de esa página del Lesco, este es el sitio exactamente. Dentro de ese del sitio Huesco, del sitio Lesco está el diccionario propiamente del Lesco. También, ¿verdad? Entonces tiene como dos partes esta página. Entonces, sí, como bien lo dice Eduardo, esta, este folleto es la síntesis, es como un resumen. De hecho, viene el link también viene el link que nos va a llevar propiamente a la página para que las personas conozcan qué es lo que viene qué es lo que viene dentro de la página y conozcan, como lo dijo también don Rafa, un poco más de la gramática. Entonces, bueno, nos devolvemos a lo del folleto, lo que viene. Ya hablamos de la parte histórica, eh, eh, el aporte de muchas personas sordas a nivel nacional, a nivel de Costa Rica. Y otro dato muy importante es que habla de personas sordas a nivel internacional. Solo por nombrar algunos está eh, Christine Sun King de Estados Unidos y también Nail Marco, que son personas muy conocidas en, a nivel de, la, de las personas sordas, los, los conocen bastante y todo el aporte que han dado y con ese aporte que ellos han, han brindado pues también se ha enriquecido la cultura sorda aquí en Costa Rica. Bien, otro apartadito, lo que han sido de investigaciones relacionadas con la Lesco, ¿verdad?, y ya luego hay una segunda parte que ya es exactamente donde habla de la gramática del Alesco y ahí nos explica paso a paso, la persona ya está en la página, en la página del Alesco, entonces nos explica paso a paso cada una de las pestañitas que viene ahí para que conozcan sobre la gramática del Alesco, ya los que quieran ahondar más con este tema. Y como lo dijo don Rafa, esto es muy, es muy importante porque va a ser un material tanto a personas sordas, como a personas oyentes. Y como les dije, bueno, el, ahorita don, don Rafa nos explica cómo vamos a repartir el, el, el folletito físico, pero recalcar que todos, el que todo el que quiera va a tener acceso al folleto digital que está de forma libre y lo pueden compartir, porque la idea es que entre más conozcamos, de ahí obviamente va a ser mucho, mucho mejor. Eso sería entonces con respecto a al folletito en sí, entonces tal vez don don Rafa nos comenta cómo vamos a hacer llegar este folleto físico, que es una cantidad limitada, ¿verdad?, y con, con la llavecita maya. Sí, antes de continuar por acá, Rebeca Hernández, dice que es excelente el folleto, don Víctor Vargas, claro, por supuesto, don Víctor. Eh, muchas gracias a Senarec por apoyo a las personas sordas y a la comunidad sorda de Costa Rica, ese proyecto fue muy bueno y exitoso. Gary Sandoval, también nos dice, excelente los aportes que ha realizado el CENAREC para Costa Rica. Todos ellos grandes amigos del CENAREC. Eh, Meli Monge nos dice, ¿hay alguna forma de adquirirlo de forma física? Ya vamos a conversar sobre eso también, Meli. Carolina Valenciano nos dice, qué excelente aporte, muchas gracias. Y por aquí, Don Maynor Delgado. Saludos, Don Maynor, gran amigo también. Y Don Maynor, que también... De una u otra forma tuvo su, su cuota en esto porque Amaínor también fue parte del departamento de investigación del Cenarec y, y claro dice un reconocimiento al gran trabajo de Virgia Castillo y Maxwell Cruz por supuesto que sí todos ellos eh, grandes colaboradores del Cenarec y con un aporte muy muy importante en la creación y que vieran la luz estos estos productos. Eh, Karina Rodríguez también ahí nos envía su saludo y Rigoberto Ramírez, saludos a todos y bendiciones. Igualmente Casa de Israel Internacional nos dice saludos, qué bueno, excelente. Bien, don Rafa, entonces, eh, ¿cómo va a ser la distribución de este material? A ver, cuéntanos un poquito de eso. Eh, quiero hacer, este, antes de referirme propiamente a la entrega del material, una observación importante acerca de una dificultad técnica que en este momento estamos enfrentando con la parte del diccionario. Esos vídeos que están ahí eh, se diseñaron para ser reproducidos con Flash Player y esto ya se desactualizó. Entonces, en este momento se está haciendo un trabajo para migrar todos esos archivos, esos, esos videos que están en el diccionario para hacerlos migrar a formato MP4. Entonces, eh, por ahí, si alguien ingresa y, y revisa el diccionario y ve que se le pega, es, básicamente es una dificultad técnica que estamos trabajando por resolver. ¿okay? Y que sepan los Eso usuarios, los usuarios, don Rafa, que no es un trabajo menor hacer esa migración de, de esos videos. No. <risa> no, son más de 1.400 videos. O sea, lleva uh -huh. mucho trabajo y este requiere de presupuesto. Y para nadie es un secreto que eh, ha habido restricciones presupuestarias. Eh, el sector público ha tenido que, que, que acogerse a lo que hay en tiempos de pandemia. O sea, eh, entonces eso es una realidad eh, técnica, económica, que hay que solventar. Bien, Bien. en cuanto a la distribución del de material, del folleto y el, la correspondiente llave maya. Yo les decía al inicio que este es un trabajo que se pensó en facilitar el acceso a la información para las personas sordas. Ellas son las principales beneficiarias de este material. Entonces, como la cantidad es muy, muy limitada, y cuando les digo muy limitada es que son muy poquititos, realmente los ejemplares que tenemos, tienen prioridad en la entrega a las personas sordas, a las cuales les hacemos la invitación para que a partir del de lunes, eh, pueden presentarse a cenarec y en la recepción de cenarec firman de recibido la entrega del de producto se va a entregar un, eh, un ejemplar por persona nada más entonces que la persona sorda se presente con su cédula y ahí se le va a entregar gratuitamente el material sabemos que hay este, otras personas eh, eh, interesadas eh, que podrían también beneficiarse con el material, para ellos estamos programando eh, un segundo momento de entrega, en este momento el curso lectivo de por si está suspendido, hay una condición de peligrosidad y nosotros no quisiéramos alentar tampoco eh, un, un movimiento excesivo de gente para, para que detengamos el contagio ¿verdad? de la, de la COVID-19. Y este, oportunamente, eh, por estos medios, mismos medios, se va a comunicar la forma en que se va a entregar a otras personas interesadas. Por ahora, por ahora este, el material está disponible, como bien lo ha dicho Mari ya muchas veces, en formato digital. Hay un enlace de descarga este y eso lo hace accesible para todos en este momento, ¿verdad? El material, bueno, eh, con, con respecto a la, a la versión digital, para que eh, por ahí estaba el enlace, pero es muy fácil acceder a él. En la página web cenarec.geo.cr hay un, se puede ir hasta la parte de abajo y hay un enlace que dice eh, servicios en línea. Ahí entran a la parte de documentos y hay una carpeta que dice Lesco. Ahí se encuentra ese material. Igualmente, por aquí ahorita, les vamos a publicar de nuevo el enlace. Ya el día de ayer lo publicamos, cómo descargar el material. Eh, la versión física, de nuevo, para, para reiterar, don Rafa, recuerden que todos los, los, los, la, la producción completa del que es total y absolutamente gratuita, porque somos parte del Ministerio de Educación Pública. El material, evidentemente, es gratuito también, dado, dado esto que les acabo de mencionar, pero reiterar que son muy poquitos los que hay. Entonces, si llega una persona que no sea sorda, pues lamentablemente no se le va a poder entregar el material en físico porque este está, eh, esta primera etapa está eh, seleccionada para que sea entregada a personas sordas. Este material consta, oh, Rafa, entonces, del folleto y de la llave malla. Correcto. Correcto, este yo quiero eh, resaltar eh, eh, que esa llave maya, sobre todo, contiene esos 29 vídeos eh, producidos por personas sordas costarricenses. El equipo fue liderado por Maxwell Cruz y Virilla Castillo, pero es impresionante, o sea, es una gran cantidad de personas que participaron en esta producción. Este. Este Y lo mismo eh, con respecto a la, a la investigación anterior, ¿verdad? Que, que hice referencia. Por ahí, bueno, saludos a, a, a Víctor Vargas, eh, conocido de, de mucho tiempo, este, quien este, me alegra mucho este, que, que, que esté por acá. Sé que también, ¿quién les puedo citar que participaron? Este, un Gerardo Bando participó también eh, Juan Pablo Salgado. Eh, digamos, de la gente que yo recuerdo ahorita que me viene a memoria eh, y muchas otras personas más que participaron como informantes, no eran parte del equipo de investigadores contratados, pero sí eran informantes y es gracias a ellos, gracias a ellos que se tiene este material, es para ellos, eh, ojalá se apropien de él, se empoderen en su uso y este, porque sabemos que, que el material les va a ser de muchísima utilidad, este, porque ellos son instructores, además de cursos de la ESCO. Entonces, eh, por eso es que el, el material, nuevamente, reiterar, va dirigido principalmente en esta primera etapa a personas sordas. Mm, claro, por aquí Silvia Prado Camacho nos dice, para personas sordas de nuestra región sur, es difícil adquirirlo. Eh, eh, sí, justamente también por eso es que tenemos, eh, doña Silvia, la versión digital. Porque, evidentemente, sobre todo en este momento en que tenemos tantas limitaciones de, de físicas, primero porque estamos en, en modalidad de teletrabajo una gran parte del, de, de los días de la semana. Hoy, por ejemplo, todos nosotros los cinco nos encontramos en, en, en teletrabajo. Eh, y segundo, por los recortes presupuestarios que ya les mencionaba don Rafa. Entonces, por ejemplo, el tiraje de este material fue muy limitado y con los recortes que tenemos y que posiblemente sigamos teniendo los próximos años como consecuencia de la pandemia eh, creo que va a ser un poquito complicado por lo menos en lo inmediato en el corto plazo volver a tener un, una impresión y un tiraje de, de este material y la, la creación de las llaves maya pero la bendición de contar con los medios digitales que ahora están al alcance de cualquier persona entonces le invitamos doña Silvia para que para que descargue el material. Ahí me acaba de colocar, también hace, hace muy poquitos minutos, de nuevo el enlace para, ahí está, ahí está el enlace para descargar este material. Dice Odetlo Loaiza también muy valiosos sus aportes, espero llegar a tener unos ejemplares de ese material en mi región. Igualmente, eh, el material en digital es tan valioso como el, como el físico y eh, lo bonito del digital también es que tiene los enlaces justamente dentro del mismo, del, del, del mismo contenido del folleto, tiene los enlaces para que usted pueda acceder a todos esos vídeos que menciona Don Rafa. Don Víctor aquí nos saluda, dice saludos Rafael, Eduardo y Carla, cuánto me alegra de verlos, que estén muy bien y un gusto de conocerla, a María de los Ángeles, abrazos igualmente Don Víctor, un gusto es que usted nos acompañe esta mañana por aquí, hace falta verlo por allá en el Senalec. Pero mejor quedes en la casa. Hace falta, pero no queremos verlo. quedes en la casa. <risa> <risa> y Karina Edward, Rodríguez Alfaro, Eso quería comentar yo. Que sí. pre... Eduardo, perdón. Este, sí. Eso quería comentar yo. Que precisamente, o sea, es, es lindo, el formato físico es lindo, pero en realidad es muy valioso en digital porque la mayoría del material son videos. Entonces, la verdad es que... Eh, <risa> hasta diría yo mucho más funcional, sobre todo para las personas sordas, ¿verdad? Porque esos, esos vídeos es lo más valioso del, del, del documento. Entonces, no, no hay que ponerse muy preocupado por eso, porque ahí están de una vez los enlaces y queda excelente, ¿verdad? Saludos a Víctor Vargas, que fue compañero de nosotros es y a Minor idea. que fue también compañero de nosotros. En algún momento tuvimos profesores del ESCO en el Cenarec eh, de planta, ¿te acuerdas Rafa? Y, y Eduardo, yo creo que estaba también en ¿no, ese sí, tiempo, claro, ¿no? Claro, sí, entonces, olvidado. este, Víctor y, y, y... Eran Víctor y... ¿Y quién más, Eduard? Eh, sí, se me escapa, que de hecho creo que por aquí ya no saludó. <risa> y Juan Pablo Juan Pablo, Salgado y Juan Pablo. Eh, Pablo, eh, Gerardo Salgado. Gerardo Bando yo los recuerdo sí, sí, sí, entonces saludos y qué dicha, verdad, mantenernos siempre en contacto claro, dice por aquí José Miguel Barahona que él fue estudiante del ESCO y el diccionario el de la página le ayudó mucho, pero tiene fallas técnicas a la hora de cargar las palabras sí, José Miguel, eso es lo que estaba mencionando justamente don Rafa, y es que de eso es algo que uno no se esperaba, porque en el momento en que se hizo el diccionario, que fue un trabajo realmente monumental, fue un trabajo coloso, no solamente a nivel económico, porque fue una inversión muy, muy grande, sino el trabajo que realizaron, que realizó todo el equipo de investigación, el, el equipo del departamento de investigación, más toda la parte de audiovisuales, la gente, los técnicos en la parte de informática, crear el sitio, cargar los videos. Y en ese momento, pues prácticamente el mundo completo, el mundo entero utilizaba el Flash Player para, para cargar todos estos videos. ¿Y qué sucede? Que de un día para otro, ¿ve? nos encontramos con la noticia de que el Flash Player ya desaparece. Entonces, todo el mundo corra, papá. A ver qué hacemos ahora. Y en eso es en lo que estamos justamente, don José Miguel, que mencionaba don Rafael, estamos migrando todos esos videos que estaban para poder verlos en flash player a un formato mp4 que el mp4 es un formato que prácticamente puede leer cualquier dispositivo Lo puede ver fácilmente en el celular con cualquier aplicación que tenga ahí el windows media eh, cualquier aplicación de estas igual en la computadora en la tablet pero justamente ese trabajo pues lleva esa esa migración lleva muchísimo trabajo ...y en este momento, pues estamos en un momento complicado... ...entonces eh, sí les rogamos que tengan un poquito de paciencia con, con nosotros... ...para eh, poder, eh, para tener de nuevo ese diccionario completamente eh, activo. Entonces, eh, compañeros, la gente que quiera el material en físico... ...nada más se da la vuelta al CENAREC, con todas las medidas, los protocolos... ...por supuesto, ahí que lo sepan, nosotros seguimos trabajando de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, con todas las medidas de seguridad. Ahí llegan el cenarec, afuera van contra la piletita, con su jaboncito, las toallitas para que se laven. Al ingresar a la institución, el, nuestro compañero de seguridad les va a recibir con la pistolita para medir su temperatura, con una alfombrita para desinfectarse los zapatos. Y después, igualmente, nuestros compañeros y compañeras en la recepción, ahí están con su... Con su con su cuestioncita ahí acrílica, con sus mascarillas, por supuesto. Nada más, para que lo sepan y que no haya ningún malentendido, reiteramos el folleto en físico y la llave maya se va a estar entregando únicamente a personas sordas. Para todos los demás, tenemos, e igualmente para todo el mundo, tenemos la versión en digital, que como igualmente ya lo decía Carlita, pues en realidad es mucho más práctica. El, el material en físico es como un material de lujo, eso es una cuestión ahí como para tener de, de verdad, de, de, de colección, porque quedó sumamente bonito, pero sí va a ser exclusivo para la comunidad sorda. Compañeros, algo más que podamos eh, aclarar o reiterar con respecto a este material. Sí, ahí, Eduardo, comentarle a todos. Sí, don Rafa, o yo, o primero Don Rafa y luego yo. Don dale, Rafa. Dale, pues dale. Voy, y luego Rafa, bueno, bueno, sí, eh, este aclararlos, ¿verdad? No, bien, voy. Que Vamos como, como en diferido, vamos a ver, bueno, nada más aclararles, como ya lo dijeron, el documento físico es idéntico al digital, o sea, llámese idéntico, es lo mismo. ¿verdad? Y otra cosa que es muy importante, dar los créditos a todo el equipo de investigadores que hubo antes, que ya don Rafa pues ya nombró, nombró a la mayoría de las personas, ahí en el documentito aparece en la última página el equipo editorial, Estamos hablando que el equipo editorial fue el que se encargó ya de, de ordenar, hacer, ¿verdad?, la digitalización, hacer el resumen, ¿verdad? Entonces, entre estas personas está, pues, eh, doña Ana Patricia Vázquez como directora ejecutiva, eh, Alexandra Sala, nuestra compañera de investigación que ya se pensionó, Ale, bueno, esperemos que nos esté viendo y si no en otro momento le mandamos saludos. Casi ¿sí? siempre, está conectada por ahí. Sí, Vamos si a ver, puede, se puede ver el programa, Ale, ahora que ya tuvo fue un trabajo protagónico. También a Don Maynor Delgado, que qué dicha, no tengo el placer de conocerlo personalmente, pero qué dicha que, que está viendo el, el el programa, ¿verdad? Ellos fueron, eh, doña Alexandra y don Minor fueron en sí eh, los del departamento de investigación y encabezando la coordinación del proyecto, Estado Maxwell y Viria, que ya, ya fueron nombrados. Estamos hablando que ellos fueron el equipo editorial. Eh, junto con el apoyo de don Rafael Martínez, aquí presente, y Tatiana Navarro. Entonces, ellos son los del equipo editorial. Hubo muchísimos más colaboradores, pero eh, no podíamos ponerlos todos porque se nos, hacía, se nos iba la página, las páginas de páginas, ¿verdad?, nombrando a todos los colaboradores. Pero ellos fueron los que encabezaron el equipo editorial. En la versión digital, pues ya entra el nuevo equipo de investigación que... Eh, Está, en ese momento estaba don Jorge Arturo Montero, que ahora lo tenemos en capacitación, saludos a Jorgito, y pues mi persona María Los Ángeles Calderón, también siempre con el apoyo de, de don Rafael Martínez, también muy importante dar los créditos a don Eduardo Valenzuela, ¿eh? ¿verdad? Como ya lo dije, ahí nos ayudó con toda la parte eh, de subir los videos a YouTube también, y con el apoyo de don Marco Matarrita, también hemos, hemos tenido una comunicación muy cercana con Don Marco Matarrita para toda esta parte digital, entonces de ahí agradecerle a todos los que han colaborado y también muy importante a la Fundación Mundo y Oportunidades porque son los de la platita <ríe> si no hubiera sido por ellos la versión física pues no se hubiera logrado logrado concluir entonces un reconocimiento especial a la Fundación Mundo de Oportunidades por el asunto presupuestario Claro, Don Rafa Sí, ya abrí el micrófono. Yo quiero, este, ciertamente, uno de la preocupación de la gente en las regiones, eh, pero hay, hay una realidad que, que en este momento nos impide materialmente llegar a las regiones. Este, las giras están suspendidas. En el caso de los funcionarios, eh, además eh, tenemos factores riesgo, eh, por eso estamos confinados precisamente en la casa, no podemos, no podemos salir entonces eso limita mucho el eh, poder hacer llegar material a las regiones eh, se en todo caso tiene cuatro sedes tiene una sede en san carlos una en liberia otra en limón y otra en, en coto en la zona sur oportunamente oportunamente coordinando cuando ya las, las sedes estén abiertas nuevamente podríamos coordinar este ya y las giras se vuelvan a autorizar eh, el envío específico para personas es, es, personas sordas debidamente identificadas porque no es la idea mandar material por mandarlo y que eventualmente esté ahí guardado en una caja cuando hay personas que pueden estar necesitando el, el material este, vamos despacio este, con calma, despacito, con buena letra este, y pronto volverá a amanecer así es don Rafa así es, esperamos que ese amanecer sea pronto por aquí, saludo a Víctor Delgado, gran, gran amigo también de del CENAREC, que fue parte también de, de, de nuestro equipo, allá en ese momento en que se comenzó a desarrollar bueno, todo esto. Sí. ¿Puedo hacer un comercial? Este, Por porque, supuesto. también mencionaste que este, hay actividades eh, en conmemoración del Día Nacional de las Personas con Discapacidad, que es el 29 de este Correcto. mes. Precisamente en ese marco, quiero hacerle una invitación aquí también eh, yo formo parte de la maestría en Estudios Interdisciplinarios sobre la Discapacidad de la Universidad de Costa Rica y tenemos un webinario el día de mañana de 9 a 12 del día, Horizontes Investigativos en Discapacidad. Vamos a contar con interpretación, precisamente nos va a estar acompañando Dayana Zúñiga, por si las personas sordas que nos están viendo quieren participar. Y después Perfecto. vemos cómo posteamos el, el enlace, ¿ok? Sí, correcto. Vamos a estar, de hecho, si no lo permite, don Rafa, ahora en horas de la tarde estaremos posteando la, la información del webinario. Eh, nada más aquí don, don Víctor, que nos hace un comentario que me parece súper valioso. Y, y él dice que la, la investigación de la elaboración del diccionario y la gramática de es fundamental para respaldar la existencia de nuestra lengua. La Lesco es el producto de la interacción de personas sordas de la década de los años, entre el año 60 y los años 80 y hasta la fecha. Justamente eso, eso, eso don Víctor, es, es parte de lo que quisimos, lo que se quiso reflejar en este producto y que también parte de eso se puede, se puede observar, compañeros, en un video que hicimos hace algunos años, un material audiovisual, justamente sobre la historia de la Lesco. Ese material se encuentra en nuestro canal de YouTube, así lo encuentran como Historia de la Lesco en el canal de YouTube del Cenareca. Saludos a don Víctor, espero que esté, que esté muy bien también, ya bastante ratillo de no, de no verlo. Y nuestro compañero don Jorge, por supuesto. Saludos compañeros, un placer escucharlos, importantísimo la información que nos comparten el día de hoy. Un trabajo muy completo. Gracias a vos, Jorgito, porque también... Eh, el paso de Jorge por el Departamento de Investigación eh, ha sido muy valioso. Ahorita él se encuentra en capacitación y, y con este tema de, la, de los cursos y la educación a distancia, pues ahí están bien, bien, bien bien entretenidos. Compañeros, yo creo que, no sé si Carlita tiene algún algún comentario de cierre, ya prácticamente podemos ir, ir culminando. Pues. Pues yo, yo lo único que diría realmente es que el Departamento de Investigación ha aportado muchísimo a todo lo que es la Lesco en general y, y a la comunidad sorda, siempre, siempre, desde, yo diría que desde los inicios del Cenarec, ¿verdad? Porque el Cenarec tiene cursos de Lesco desde que nació y el Departamento de Investigación ha estado siempre apoyando, digamos, ha hecho unas investigaciones importantes para el país y es un, es un orgullo, compañeros, verdaderamente nacional el trabajo que han hecho y muy alegres, ¿verdad?, de estar presentando hoy este material actual y, y que es, es de, de mucho provecho para tanta gente, ¿verdad? Nada más sería eso, agradecerles Gracias. a todos Salud. los que nos han acompañado hoy y que compartan este programa con otras personas porque lo pueden seguir viendo y en el momento en el que alguien quiere conocer un poquitito más, se comparte todo esto y esa persona ya tiene acceso a mayor información. ¿verdad? Así es, recordemos Muchas que gracias. lo que hace el Departamento de, de, de, de Investigación, perdón eh, los resultados de sus investigaciones, lo que, lo que se pretende con ellas es que se generen políticas públicas inclusivas. Entonces, eh, tampoco es menor el trabajo que se realiza en el departamento. Invitarles para que la próxima semana, invitarles desde ya para que nos acompañen en el cafecito de la próxima semana, igualmente el próximo jueves a las 10 de la mañana, vamos a estar conversando con eh, compañeros, eh, personas funcionarias del departamento de asesoría en ayudas técnicas. Importantísimo que nos acompañe usted, papá, mamá, docente, director de centro educativo, Persona funcionaria de los centros educativos que tengan eh, chiquillos y chiquillas en situación de discapacidad, porque les vamos a explicar cómo funciona todo ese proceso de asesoría y, y del criterio técnico para la adquisición de eh, productos de apoyo para estos estudiantes en situación de discapacidad. El próximo jueves le esperamos a las 10 de la mañana. Don Rafa, Marilitos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Ok, eh, nada más para comentarle, a, ¿verdad? Ya para concluir que cualquier consulta adicional nos pueden escribir a investigación arroba para cualquier cosa que no haya quedado claro, alguna, ¿verdad? Algo que quieran algo que quieran preguntar también de, de forma, de, porque ya se nos está acabando el programa, entonces ahí con mucho gusto mi compañero don Rafa o mi persona, pues les contestaremos, y como ya lo dijeron, compartir este programa va a quedar en la página y en Facebook, entonces para que lo puedan compartir con otras personas, para que llegue, entre más personas lo vean, pues va a ser mayor la divulgación de este trabajo tan importante. Claro, muchas gracias Marielitos. Don Rafael, muchísimas gracias. Un gusto Eduardo, y los mejores deseos que tengan, que tengan de tener un lindo día. Muchas gracias, por ahí Pame ya nos, nos apoyó publicando el enlace para el video de la historia de la Lesco, ojalá le puedan, lo puedan ver, es un material muy bonito que se hizo hace algunos años justamente con el compañero Marco Matarreta, el, el compañero de la, de la unidad de audiovisuales, un, un material que se hizo con muchísimo amor. A nombre de todos los compañeros del Ministerio de Educación Pública, nos despedimos, Carla Castillo, Dayana Zúñiga, Pamela Villalobos en las redes sociales, Don Marco Matarrita en el control audiovisual y su servidor Eduardo Valenzuela. Gracias por habernos acompañado en este cafecito inclusivo. A mí por aquí todavía me queda un poquito el mío. Vamos a terminarlo antes de que se nos enfríe. Y si el señor nos lo permite, nos estamos viendo y escuchando la próxima semana tenga un lindo día. Cuídese mucho. Quédese en la casa. Si no tiene que salir, no lo haga. Y si sale, mascarilla, metro ochenta de distancia, alcoholcito y lavado de manos en todo momento. Por favor, por favor, porque estamos en una situación realmente complicada. Cuidémonos entre todos. Que Dios les bendiga. Bonito día.